chicos mi nombre es Ana Banana y entonces hoy les voy a traer el unboxing de Breaking Down el primer full álbum japonés de The Voice entonces pues sin más triángulo vamos y si se preguntan el pingüino que está ahí es pingüino de Chani que pues obviamente no podemos hacer este unboxing sin un pingüino os digo entonces primero les quería mostrar esta carátula bonita bonita hermosa diva regia y pues así viene Este álbum lo pude obtener gracias a la fanbase colombiana de The Voice Colombia Entonces a ellas también les agradezco un montón Y pues a la tienda Moonlight Ghost Que en el abajo les va a dejar el link para que puedan mirar las pruebas y todo Entonces bueno primero nos vamos a encontrar con con, pues, hermoso Breaking Down, parce. Esto tiene las pepitas. Yo pensé que era como, ay, se es no? <ríe> tiene unas pepitas que ya vienen impresas. Y, pues, el soundtrack que es... Prism, Einstein, Breaking Down, Flag. Ahorita está sonando Penalty. Kiss Me If You Can, Hush Closer. A mí, la verdad... A mí, yo estoy súper enamorada. ¿si ¿sí me entienden? Entonces, pues, mi favorita es Penalty. Y por eso estamos empezando... El video con esta canción porque no? O sea, ¿por qué no, parce? Entonces, pues digamos Primero vamos a abrir acá Y vamos a dejar esta cajita a un lado Y pues les quería mostrar lo primero que viene Que es la foto ¡Oh! ¡Oh! Entonces, bueno Ya tenemos la primera sorpresa Me salió Sanguion. Sanguion en el CD No sé si sabían Pero los CDs también vienen aleatorios Entonces, pues... Ah, oh, hermoso y pues necesito que aprecien este sanguión tan hermoso no sé a mí me encanta cuando ellos siempre muestran la frente entonces pues entonces voy a dejar el a un lado y les quiero mostrar la postcard que también me sale de sañón vamos a tener hartos sanguíons entonces les quiero enfocar vean esta preciosura papi sanguión por qué no por qué no y pues por atrás me encanta, me encanta este material, no sé, se siente It Feels Expensive entonces pues obviamente también lo voy a dejar acá y pues la parte interesante, las photo cards, el photo book, entonces acá se los muestro no sé si ustedes sabían, pero pues este ya viene más chiquito entonces pues parece como de estos CDs pues de los artistas de este lado del mundo, entonces voy a sacar primero las inclusiones, están acá ahí espero no hayan visto nada entonces vamos a empezar por el forebook y ya ahorita les muestro las inclusiones pues, pues ya ven es brillante entonces vamos a seguir breaking down hermoso el color parce yo me pedí la versión prism entonces pues acaso las voy a enseñar de primeras tenemos a Yuyun, hermoso parce Yuyun modelo <ríe> bueno colapsa yonhoon yo recientemente puse a Young Hoon de bayas Entonces, pues, si suelto un crítico que otro, pues no se preocupe. <risa> entonces, esta es la foto de Young Acá con Jacob precioso. Jacob también es uno de mis bayas Entonces, pues ahí lo tienen. La verdad, me gusta mucho la estética. Oh, señor, nuestro pequeñito Zungo. Les voy a acercar bien. Me gusta esta foto, me gusta esta panorámica. Y acá tenemos a Kevin. Wow, wow. Entonces. Acá vienen las listas de, pues de las canciones, ¿sí? Entonces, acá tenemos las de Prism, Einstein, Breaking Down y Flag. Ahora que me estoy dando cuenta, no sé si pueden ver acá, pero Prism... Acá encuentro mucho coreano a pesar de que es un álbum japonés. ¿Alguien me puede explicar esto? Entonces, acá les quería mostrar... Al parecer Flag es la que más tiene letras en japonés, según yo, según lo que me he visto Y acá están los créditos de cada canción, no sé si ustedes sabían Pero Jacob, Eric y Sunwo compusieron algunas de las canciones Por eso es que también en mayor parte es en coreano Entonces sigamos Eric, necesito un momento para apreciar este Eric hermoso Porque a nosotros todos nos crució Eric Rosita, ustedes no me van a mentir Aquí está Hyunjae. Hyunjae modelo como siempre. Hyunjae Café Supremacy. Oh, Dios. Acá tenemos a New. New. Estas fotos están, la verdad, muy increíbles. Y a Changmin. De hecho me gustan mucho estos guantes. Están bien bonitos, parce. Acá tenemos la otra letra. Acá. Acá es lo mismo. El de. Oh, penalty Soty. Penalty Sotti. No nadie me escute eso. He's Acá está Hush. Espérense un poco. Closer. Y no sé si alcanzan a ver el degradé de color. Que está como azulito y pasa a moradito. Y acá está el. ¿El este? Y acá también están los créditos. Y pues vamos a seguir. Oh my god. Oh my god. Let me. Let me. Let me appreciate this photo. Like. Parse, san se comió esta ira, estas fotos, Dios, y aquí, yo les tengo un dato, yo ulteo a hack Neon. entonces pues, se imaginarán cuando salieron esas fotos yo, que loquísima parse, entonces el scan, muy bonitas las fotos la verdad, y pues acá terminamos con el librito con la otra letra de Breaking Down, al parecer tiene dos letras, y el agradecimiento al staff y pues acá, letras en japonés, porque yo no sé japonés, pero pues si ustedes lo pueden entender, pues díganme. Y pues finalmente, The Boys. The Boys. Entonces, por un lado, este mini forbook que está hermoso. Y ahora se viene la parte interesante. Entonces, acá tengo que tapar los nombres porque es que luego ustedes me adivinan y yo aún no he dicho el nombre. Entonces, vamos con la primera. Vamos con la primera a ver, apuestas, apuestas a quien le apuestan Les doy un like en los comentarios Entonces, de primeras tenemos Ay, ¡Ay perdón. De primeras tenemos a nuestro rey Kim Sung-wo. Dios, esta pez está fenomenal ¡Ay! Es que son un ustedes pueden creer que es un Se Les voy a acercar más para que aprecien esta belleza porque, ¿Por qué no apreciar esta belleza? Ustedes díganme bueno, entonces tenemos por un lado a Zumba, lo va a poner. La poner acá. La tenemos la otra. A ver, adivinar. A adivinar. Ok, entonces tenemos a. Tenemos a Eric Rosita. No puede ser. Eric Rosita. Me salga Eric Rosita. en serio! Ok. Eh, necesito tomarme un minuto para colapsar porque. La verdad, siempre quise esta PC. Desde que salí, desde que en Twitter me enteré que las, eh, vi las PCs de Eric, fue como. Entonces, acá se las acerco más. Porque todos merecemos ver un Eric Rosita precioso. Y acá los detalles: Breaking Down, Eric. Y acá, pues, cositas que no entiendo. Pero, pues, parce, está preciosa. Ustedes no me van a decir que no se cruzaron en Eric Rosita. Bueno, también la dejo por acá. Este también incluía un sticker. Entonces, vamos a ver de qué es el sticker. Ah, bueno, sí. <ríe> sticker de Breaking Down. Un sticker, como ven, tienen como la misma dimensión de la photocard. Pero, pues, es más... Un poquito más blando, por lo que es un sticker. LOL. Acá. Y tenemos el último sticker, que vienen dos stickers. Este es el sticker de miembro. Y vamos a ver quién nos saluda ¡Pum! ¡Oh! ¿Qué? What the fuck, man? Ok, sang Tenemos tenemos tres rachas de Sangyeon. Ay, qué lindo. Está hermoso, entonces quería mostrarles. También es un poquito brillante. Ay, Dios mío, esto porque le enfoca. Aquí, ya. Tirin, tin, tin, tin. Y el sticker que tiene la misma dimensión que una Photocard. ya, ¿saben? Tin, tin y la voy a dejar por acá y pues hay algo aparte que yo también me pedí que fue las photocards de Bon Boys Voyage como yo volteo Hagneon pues aquí les tengo mi fotocard de Hagneon es esta está, está muy bonita la verdad me gustó mucho su suéter es como tan boyfriend material y acá dice Bone Boys Voyage y pues también es es un material acá entonces pues también lo voy a dejar acá básicamente eso fue Parse Espero que les haya gustado, pues muchas gracias por ver parce. Eh, y nos veremos en un próximo video. Pues díganme si ustedes quieren, den un like, no le hace mal a nadie y me dan un una sonrisita a mí. Como por 5 minutos o más. Suscríbanse, es bueno para el alma. Les doy bananas virtuales gratis. ¿Qué más podrán pedir? Entonces, hasta la próxima.